Tamás, te estoy yo pan ahti, igual a tacho, recio. Igual a tanquisto, es iguala ni yo guala, sino que ne se eye ha chita, kachajágua, y a allá hua jaan ne si ni kish y ni quisa, kisa, y a igual a jehni lili, y a dios a quine kine, que y guanquistoque. Guanmahuique Cristo, y más ya, ya huichichiguati milagros, quien inita haga quichigua. Fariseos me quicaquiques y es la gente que postoyas de Jesús. Y guan fariseos me, y guan y me sacerdotes me, quitititanques policías me y esta cuidaruas weitiopan, y gamaquiquis quican Jesús. Y Jesús quisto. Allá ni huescagua sigamos guanya nonoti, y guanya tisescan o no y es netitan. A mejuanete mosque, y allá ane asiske. y gawel han yasque no nonos. Judillo me pegua que se ese pantastani. In inin, ca an yate, y ga aya huelti casisque, y san yate qui me, yes chanti toca y pan y griego, me, y no me ye papayinti nemesiguan no griego, me, y que esto quisto, nequin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 es conquistó acá esculistos y tantos dios. Es que dios y ganó que esto Jesús quisto esto haya esclavos y tantos que piens y espíritus dios y cuan haya huesca y espíritus dios y que Jesús haya que vaya matar el y pan cielo y que haya ospa esa sé quien ya no pa uno ya cuá que caquica en ni que profeta que en ni intaga ya esté que esto vaya y niña en Cristo. Eh, sé Sekin es Cristo. que Cristo, ma de Galilea. can que Cristo. Cristo. ya we rey David, Belén. que es Cristo. Ese que es y Ese y es Cristo. Ese que y Cristo. iga que es Cristo. Ese que Y Cristo. que es Cristo. Ese que es Jesús, es eh, Policiajme ya que es uno que es me, y guan me sacerdote me iguan que tanke. tan que te gajes que igua ligas que ayí ni que haga matar tu que haga igua fariseos me a me Juan, no ya aga de tu quefe o de teje me pa fariseos me que credo ha ipanje e imes y esquitoca Jesús, aquí es matiz y ley Moisés, y no higa dios y aguiki castigaroti. Nicodemos y esebe es y aguaki Jesús, y es no catca fariseo. Quisto. Toleita tekimaca y ga y taga. ga ya asto tikakis guantic matiz te cometero, ¿No Galileo? Si me mastican es que listo, igual te profeta. Allá, gualas de Galilea. Igual se de de hame, ya